Después de tantas semanas de idas y vueltas, se confirmó la noticia que los aficionados de Santos Laguna se negaban a escuchar, el intercambio con Solos de Tijuana se hizo realidad y Jonathan Orozco dejó la potería de Santos Laguna después de más de tres años luego de lo que fue su transferencia desde Monterrey. Todavía hay algunos seguidores de los guerreros que no entienden por qué se llegó a dicha determinación, pero ya apareció Guillermo Almada en una entrevista telefónica con Marca Claro para dar certezas y revelar la razón por la que Orozco estará con Tijuana a partir del torneo de apertura 2020 de la Liga MX lo que más lamentamos es la pérdida humana, pero ha sido una operación muy ventajosa para él y para el club, siempre digo lo mismo, no podemos oponernos a esas cosas cuando hay una mejora para la familia y una propuesta económica muy importante para él, aseguró el estratega de los de la comarca, y es que el ofrecimiento por parte del cuadro que dirige y pertenece a Grupo Caliente, no solo fue bueno en cuanto a lo monetario, según lo que confirmó el uruguayo, no solo por lo que es la propuesta, sino también por el tiempo que dura, que es muy importante para un jugador de 34 años, Santos Laguna, deberá Dar la vuelta a la página, se aproxima el comienzo de una nueva temporada y estará en alma de elegir al sucesor de Orozco. Sus opciones son claras: Carlos Acevedo, un canterano y conocido por la casa, o Gibran Lahoud, quien llegó intercambiado tras un paso por el cuadro fronterizo. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién debe ser el portero titular en Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.